Buenos días, ¿cómo está? Vete a cara. ok, está bien Eres una persona maravillosa Gracias por ser así Quiero felicitarte porque te ves muy bien Las apuestas son un juego solamente No se puede vivir de eso Y además, las apuestas te pueden arruinar una buena opción para hacer este juego es apuestas imaginarias de doble chance o doble oportunidad donde el equipo favorito sea visitante aplicando así x2 donde el equipo favorito sea local aplicando así 1x si en el head to head el equipo no favorito nunca ha ganado esas son las condiciones que deben cumplirse revisa las estadísticas en mis marcadores o soccer stat. ok también las puedes revisar en win drag win ok bueno fue un placer compartir este consejo contigo y que sigas teniendo un gran día chao puede hacerlo pero con seguridad intentando apuestas de papel las que se anotan en un papel y se ingresan con dinero imaginario supongamos que 2 dólares lo que significa que es el 2% de nuestra banca total y del otro lado anotamos la cuota inicial de la apuesta para después de que el partido acabe revisar